¿Considera usted que el estado de emergencia por pandemia benefició a funcionarios del estado? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta 829-451-3381. Y vamos a continuar precisamente con ese tema Denuncian empresas del senador hicieron negocio por más de 500 millones de pesos con el Estado La empresa Cristalia Dominicana S.A. Vinculada al senador de María Trinidad Sánchez Alexi Victoria Yep Y Drodena S.A. Registrada en su declaración jurada de bienes Han vendido al Estado Dominicano más de 516.5 millones de pesos desde que el legislador asumió su curura el 16 de agosto del año pasado. El informe con Alicia Ortega reveló que Cristalia Dominicana presuntamente vendió al Estado Dominicano en agosto, de agosto a diciembre del 2020 productos farmacéuticos valorados en más de 7.2 millones de pesos Mientras que en los 10 meses de este año ganó procedimientos de contratación pública por 470.5 millones de pesos Distribuido entre 14 hospitales, el sistema 911 y los programas de medicamentos esenciales y la central de apoyo logístico yep. Dijo que sus empresas no han sido beneficiadas con ninguna licitación en el tiempo que ha transcurrido la administración del Partido Revolucionario Moderno. Durante su turno de ponencia en la sesión de trabajo de ayer martes, el legislador presentó documentación que a su juicio justifica la transparencia con la que ha actuado. El legislador puso en juego su cargo en caso de que se pruebe lo contrario. Vamos a ver unas declaraciones que tenemos ahí e imágenes de apoyo. Adelante. Mi ponencia en este honorable hemiciclo, para aclararle al país y a mis compañeros senadores lo siguiente. Quiero hacer contar que previo a ser juramentado, es decir, antes del 16 de agosto de 2020, una de mis, de mis empresas ganó un concurso público de licitación marcado en el número sns ccclpn lpn 2018 0002 vía la empresa dronena S.A., la cual fue notificada como adjudicada en fecha 17 del mes de octubre del año 2019 en la pasada administración. En ese sentido, Presidente, Dentro del grupo de compañías que licitaron desde 2018, mi empresa dronena SA resultó ganadora de la referida licitación, obligaciones de cumplimiento que a la fecha se mantienen y que de, de no cumplirla se ejecutan la fianza de garantía que debe otorgar cada concursante, además que entraría en violación a la ley de compras y contrataciones públicas 340-06 y su modificación. Quisiera ver, eh, para que presentarle al país completo, presidente, eh, esa licitación firme, fue adjudicada el 17 de octubre de 2019. Démelo el otro paso. Y ahí están las la mercancía que, se, que nos adjudicaron a nosotros, donde fueron 75 lámparas quirúrgicas, eh, 45 máquinas de anestesia y 1.200 mesas metálicas rodables de cama que hasta el día de hoy estamos entregando por solicitud del Servicio Nacional de Salud porque así dice dicha ley y dicho contrato. Es a requerimiento de ellos, pero quisiera dejarle claro que eso fue una licitación de 2018 y fuimos adjudicados en el 2019 eh, queridos colegas, y hermanos y amigos, ha sido criterio reiterado de la Dirección General de Contrataciones Públicas que los proveedores deben responder los compromisos asumidos ante las instituciones respecto a las adjudicaciones y contratos sobre lo que hayan podido resultar adjudicados previo a la inhabilitación ante por instituciones del Estado previo a la inhabilitación y ante cualquier otra adjudicación o contratación efectuada por instituciones del Estado, teniendo la obligación a su cargo de responder en los términos ofertados y acordados, tal como le exige el citado número 3 del artículo 32 de la ley 340-6 y su modificación. Quisiera, presidente, eh, poner eh, en mis declaraciones juradas tiene que pasar la otra. Ahí están las empresas donde yo... No, anterior, compadre. Ahí están todas las empresas donde yo soy accionista, propietario y dueño. Yo he solicitado hoy a contrataciones... Eh, eh, ...compras y contrataciones. He solicitado la certificación de que si alguna empresa de esa ha sido adjudicada después de yo ser investido como senador de la República el 16 de agosto pedí esa, esa notificación que será pública cuando ellos se dignen a responderla eh, sigan pasando, ahí están todas las cartas de las empresas que se dedican a ser proveedores del Estado antes del 16 de agosto de 2020 todos recibidos el día de hoy a las 12 y 20 J.D. Guerrero entonces, Presidente, solamente hacer un aclarando y solamente decirle que si alguna de esas empresas que están en las declaraciones juradas de bienes han sido adjudicadas después de que yo soy senador, yo pongo mi renuncia al otro día de este honorable Congreso de la República y este Senado. Bueno, que hay un enlave del senador de Estado. Bien. Carolina. Bueno, la verdad es que interesantes estos trabajos periodísticos que realizan en el país, tanto en Uria como Alicia Ortega, donde se destapan importantes casos que por lo menos ahora podemos ver que se realizan investigaciones y que podríamos nosotros llegar a resultados de respuestas en busca de transparencia en el manejo de las instituciones del Estado y en este caso de los legisladores. Esto nace como eh, a raíz de esta investigación que presenta Alicia y de hecho es entrevistado el senador en esa investigación eh, en su programa de televisión El Informe. Luego de esto que vemos en pantalla, el senador le está dando respuesta tanto a Alicia y solicita a las compras y contrataciones de que se haga una investigación y que si en esa investigación eh, se establece que él obtuvo contratos luego de ser senador, pues dimite del cargo. Sería interesante también escuchar al senador que si se encuentra en esa investigación que le haya sido sus empresas hayan suplido al Estado luego de ser senador, pues que también dimita del cargo, pero a eso él no se refiere la documentación, los contratos, las facturas establecen que él ha sido, ha sido o ha continuado siendo suplidor aún esa licitación no haya sido en fechas donde él fue elegido pero ya si era, ya si es legislador y continuaron sus empresas supliéndole al Estado, que es lo irregular de todo esto acá nosotros sabemos que cuando se presentan estas informaciones no es, no es inventando, es con documentación avalada, es con documentación que avala lo que presentan en los medios de comunicación, es un sustento. Entonces, ante todo esto... Eh, es importantísimo ver qué va a pasar cuando compras y contrataciones, una institución que sabemos que se maneja con un nivel de transparencia eh, importante en lo que tiene que ver con la investigación de todos, eh, de todo lo que tiene que ver con suplidores al Estado y contratos de ventas o servicios. De arrojar resultados de que este señor ha continuado siendo suplidor al Estado dominicano, siendo legislador, él no va a dimitir del, car del cargo porque sencillamente habló, habló de que si es en este proceso eh, que se le adjudican o que él adquiere eh, contra contratos ya siendo legislador. ¿Cuáles serían las sanciones, y sería interesante conocer esta parte, que aplican para cuando un funcionario, un legislador, es suplidor del Estado estando en sus funciones? Esta es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. Es con esto que nosotros debemos de romper y de e ir erradicando, y de que los funcionarios, de que los legisladores, todo el que trabaja en instituciones públicas, debe de saber que ni relacionados, ni cercanos, ni asociados, deben de ser ellos suplidores del Estado Dominicano, por todo lo que conlleva esto. <coughs> Entonces, ante eh, esto de decir, amado, lo que a nosotros nos resta esperar es el informe que va a presentar compras y contrataciones para desenredar esto, porque es la manera oficial de determinarlo. Así es. Bueno, eh, buenos días, Francis. ¿Cómo estás? Bien, <coughs> dios las gracias. Ese abejón que ustedes escucharon ahí es el que llega a peleando. Brasil, uh, fue. Yo, yo me asusté, yo. Dije, no, que me de, tuve que de, de, entré y me estaban esperando unas personas. Ah, y bueno ya. Le estaba ayudando. Ya. Eh, Muchas gracias, bueno, padre, por la luz bueno, de este bien. día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Bien. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten conversar en estas mañanas. Adelante. Mira. Eh, hay una cuestión que hay que preguntarse si se proscribe en definitiva el hecho de que un senador que en principio es empresario y comerciante y que son empresas que, que tienen la oportunidad de de ser suplidora del Estado obviamente que se entiende que hay una influencia y que le es más fácil a esta empresa, por ser la del senador, que otras que son comerciantes a plenitud y que no están dentro de la política. Y también es cierto que hay que tener mucho cuidado con este tema, porque dicta mucho de la, de la transparencia con que se maneje el político y sus empresas. Y va a ser siempre muy difícil separar una cosa de la otra. Ahora, de lo que yo estoy más que convencido, que hay cierta eh, pasividad, con el caso del 11 mil millones de pesos, del asfalto caliente y del asfalto frío y del RC2, de Gonzalo Castillo que él mismo dijo en un en una grabación que se filtró que él podría hasta caer preso, pero él lo va a hacer y lo hicieron. Solamente porque estaba en el largo popular, en el largo político. Y si estas comparaciones que yo hago no hago ninguna justificación de lo otro, he explicado que va a ser siempre difícil entender que un, polit que un comerciante que a la vez es político alcance un cargo y mantenga relación con el Estado, con las empresas, es un asunto que siempre va a llamar la atención y siempre va a tener suspicacia porque posiblemente este tenga más ventaja al momento de tener una licitación que las otras que compitan. Pero los casos de corrupción de gubernamental del que recibió Luis Abinader, este gobierno, del otro gobierno, que fueron más que claros y donde bailó una hermana de Jean Alain que después dio a luz en, en París y que Jean Alain intentó salir del país cuando hizo la promoción para ver si era verdad que a él lo estaban persiguiendo y finalmente lo apresaron. Todo eso... Aquí se olvida la gente, con dos o tres pasos hacia adelante, se olvida lo de atrás. Entonces, compra y contrataciones debe emplearse a fondo, como debe emplearse a fondo la Cámara de Cuentas, quien es el organismo que verdaderamente debe fiscalizar en principio y dar sus consideraciones, que escuché incluso, que en la vista que ha tenido la Cámara de Cuentas está procurando agarrarse de uno de los artículos de la Ley de, de, de Libre Acceso a la Información para que también ellos negar, dar los resultados de sus investigaciones y que yo digo, sería un atrevimiento de, la, de ese órgano el... Querer tapar cuando hayan concluido y hayan ya dado su veredicto y sometido al, al, a la Procuraduría General de la República. Es precisamente en esa etapa que la misma auditoría, según la ley 10, es de acceso público y general. Entonces yo espero que la Cámara de Cuentas, que es la que debe de estar haciendo las auditorías, como lo dijo el Presidente, Caiga quien caiga, más la evaluación de compra y contrataciones a los procesos de licitación en que entró esta empresa del senador, Bien. pero que no dejen de lado la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, los actos de corrupción que estamos en espera Bien, con el petróleo y mira, los 11.500 millones. Mira, el problema, no es a decir. el problema no es ese. Entonces no vamos a terminar, yo no tengo el El problema no es ese el problema no es ese, el problema de la corrupción en este país es que se persigue y se enfrenta a corruptos preferidos ah ya políticamente hablando, por ejemplo tú te crees ya te entendí, tú te crees que este muchacho el amigo tuyo, Carlos Carlos Carlos Pimentel no sabía desde que llegó ahí que el, el senador de María Trinidad Sánchez era suplidor del Estado claro que lo sabía y no sabía él que eso era una violación a la ley, claro que lo sabía ha pasado lo mismo que pasó con Josefa? Es que va a ser, es que va a ser diferente, oye, va a ser difícil eh, concretar oye, influencia oye, más una operación de una empresa normalmente. Va a pasar, lo, va a pasar opera. lo mismo, Francis, déjame hablar, carajo. Dime. Va a pasar lo mismo que pasó con, con, con, Josefa. con Josefa Castillo. No, lo de Josefa fue espectacular. espectacular. Entonces <risa> se cayó Escándalo, la vaina. Cuando tú analizas eso, tú dices, señores, lo que pasa es que aquí la, busca la, la fiebre en la sábana. Porque le conviene buscar en la sábana, porque si lo buscan en, en la gente, ¿verdad? Que es donde está la fiebre. Se van a dar cuenta del problema que hay. Entonces, yo lo que pienso es que nosotros tenemos que buscar un nivel de transparencia. El, el presidente de la República va a dar un paso hacia atrás cuando modifique la ley de compras y contrataciones. Si lo hacen. No, si no, lo no hacen. pero ya el proyecto lo está trabajando Pimentel. Si lo, pero Pimentel. Y, y, tú, y, tú sabes, y tú sabes qué, qué cosas le van a quitar a la ley. Le van a quitar... El hecho de que la ley dice que no puede participar como suplidor del Estado gente relacionada con el gobierno. Entonces, lo que van a bajarle es... La, participación. La, la, la, dif la dificultad No, no, no la, eh, Exacto, la dificultad La dificultad cuál es La participación que tú tengas Si tú tienes menos de un 10% de participación en esa empresa Aún cuando tú seas miembro del Estado o Senador, diputado, ministro Tú puedes participar como su Tu empresa puede participar como suplidor del Estado Porque nada más si hemos, hemos hablado aquí de, de Victoria Y Pero hay uno en Barahona Que es dueño de bombas de gasolina Que ese es terrible todo lo que se mueve por esa zona lo vende él. No, pero que hay que una cantidad de suplidores del Estado y que son legisladores, son... Y, y, legisladores, políticos, o sea... Síndicos, eh, regidores. Sí, ¿Qué fue lo que pasó con, con la muchachita, Kimberly. Con, la, con, Kimberly. con Kimberly? Fue lo mismo. Señores, pero regidores ¿Usted con, con tantos millones de pesos. No, no, no, pero ajá. Entonces, señores, señores, es que hay que recordar eso. Miren... Tenemos que llegar al nivel en que para usted ser regidor, para usted ser diputado, para usted ser senador, no necesita toda esa millonada, porque ahí es que está el nudo gordiano de esta situación, está en eso. Está en el hecho de que solo un empresario de la categoría de Aristide, de, de, de no, con el perdón. De Macarrulla. Eh, de Victoria Ye, eh, él, se llama, él se llama Alexis, sí. baja que su... Su primo, que es Aristide de Victoria, ayer eh, era. era eh, eh, Aristi de Victoria era el senador por Nagua durante los gobiernos del PLD. ¿Recuerdan uh -huh. de Aristide de Victoria? Sí. Eh, y entonces, en definitiva, yo lo que pienso es que si se le quita el nivel de, de, de, de, de oportunidad de, de, de, de, de, de negociar no, y de gastos que tú necesitas para ser diputado, porque ¿qué es lo que tú te crees que toda esa gente anda detrás? ¿Es buscando recuperar los cuartos que invirtieron en la campaña y lo que le dieron al presidente o, para, para la como campaña lo Como lo pensamos, cuando yo estoy pensando como mercadólogo, ¿qué pensamos? Si tú buscas la estadística Banco Central o la descripción del Producto Interno Bruto en dónde se está moviendo, te va a decir, que una proporción de 30%, 35% es de, com, de comunicaciones y negocios de las comunicaciones. Y tú dices, bueno, esto representa al año tantos miles de millones. Y tú dices, yo quiero un pedacito de ese pastel. Entonces... Es decir, que todo va a, a ir en torno ¿Tú, tú a lo que es la participación Oye, del área de negocio que usted tiene. para Pero ¿tú sabes de qué? ¿tú, ¿Tú que eres mercadólogo? Del ¿Tú que eres mercadólogo? ¿Tú conoces algún tipo de negocio? ¿Tú conoces algún comerciante? ¿Tú conoces algún lugar donde se inviertan 20 para solamente ganar 16? Ninguno. No existe. Porque eso, eh, Nati muerto nació, porque Uf. si es para tú invertir y perder, eh, no tiene sentido. Eso, yo, y yo además, sé. cuando tú haces una evaluación de una empresa por eh, por todos los lados, lo primero que tú busques es la rentabilidad, de lo contrario no claro. tiene... Claro, ¿Sentido? ¿usted se cree que esta gente invierte en 25, 30, 40 o 50 millones de pesos para hacerse diputado para perder? No, no, no. Para dinero. servirle a la nación. Para servirle a la nación, porque yo soy tan dominicano. ¿Pero tú, y soy ¿tú viste tan lo que patriota? nos dijo Dorina aquí? ¿Eh? ¿Tú tuviste lo que no dijo Dorina? ¿Tú estabas? ¿Quién era? No éramos tú. Tu... Ah, eh, sí, eh. no, ella acusó a la gente de que nada más criticaba a los diputados y los senadores, pero que no criticaban a otros. Como que había que dejarle... Un yo poquito siempre... de corrupción a los Mira, diputados y, y senadores. No, y, y perdón, Francis, y en torno no, a lo de las exoneraciones. saben que yo he defendido que para mí ni los salarios ni el barrilito son el gran problema de este país. El gran problema de este país es donde se mueve ese porcentaje económico ir, de participación en los negocios. Pero hay que ir eso, no hacer entender que eso está bien porque no está bien. Porque primero, es un dinero que no se maneja de manera transparente. Segundo, es, los legisladores no están no, de, de, para de, de, obras que... o de la caridad social. No, los legisladores están para legislar, fiscalizar claro. lo y lo representar a su pueblo. Entonces, aún ese no es el meollo del asunto, nosotros no necesitamos que esos diputados, si esos legisladores estén recibiendo ese supuesto fondo de compensación social para darlo en bono te de mil, dos mil pesos sin saber dónde llega. Perdón, te pero poner... si tengo una imagen ahí sí, te lo voy que a poner la quiero de otra presentar. Para, eh, que, algo que Amado refería sobre compras y contrataciones a modo de orientación a los amigos televidentes, solo voy a dar los datos. Nosotros sabemos o imaginamos los, las miles y miles y miles de empresas, de suplidores al Estado. Esto fue en los 100 primeros días de gestión, ya casi va para dos años, ¿verdad? Pero quise presentar este dato. Cuatro, eh, se monitorearon, se fiscalizaron, se supervisaron 402 procesos de compra. Eh, de eso, estamos hablando, de, imagínate, Amado, verificar toda esa cantidad de documentación con un personal limitado que, que trabaja compras y contrataciones, 31 mil, bueno, la cifra, no sé si es 31 mil millones eh, de pesos, con sí, todos los números no, que dicen. No, 31. 31 mil. 31 millones, 370. Ahí 380, está. Se inhabilitaron. 80.421, 820 con Esto solo fue en los primeros 100 días. Pero imagínense la documentación que significa esa cantidad de dinero y de 402 empresas eh, de suplidores. ¿Cuántos de ellos hay que son...? Se, inhabilita eh, hubieron, hubieron, eh, se inhabilitaron en esos mismos días eh, regidores, jueces, alcaldes, que eran suplidores del Estado, del gobierno actual y del pasado, claro. porque en ese proceso cuando pasan que estaban fuera del gobierno Señores, pues, ya estaban. Incluyendo jueces, que le está prohibido el desde el primer momento, que hace, lo único que le permite la ley es ser docente o administrar la docencia oye esa vaina. Y, bueno, y eran sus no directamente, que tienen participación en la empresa, calculando su, sus acciones. Pero renuncie de esa vaina, véndaselo a su hijo y sálgase de esa empresa y evítese un escándalo. Y Pero si, por Dios. En los primeros 100 días, 150 casos que estaban sí, ahí sí, archivados, sí. que nunca no se, se, se le puede. dio paso a un proceso de investigación. O sea, estaban ahí esta Tú cantidad conoces, de casos. No, no, no. Tú conoces un juez. Pasadas Yo te veo, <ríe> oye, mírale la cara a este caballero iba a decir otra cosa, pero mírale la cara, él conoce, él debe conocer un juez, sí. a tiene amigos jueces que están metidos en esa, no, ay, mírale no. la cara sí. como. así no se hace padre, entonces eh, es muy fácil ay, yo, hablar ay, yo, es muy ay, fácil yo, hablar, pero, pero estar mira, es otra cosa, Carolina, lo que quiero decirte, no lo veas que, ah, no, no que yo lo esté <risas> salvando oye, ahí. no, Esto, yo lo estaba pensando sí, en ti era ramplinazo que te dio cosas no, pero de verdad oye Francis, ¿sabes cuál es la pregunta de ¿Cuál es? ¿Considera usted que el estado de emergencia por pandemia benefició a funcionarios del estado?